Bueno, señores, todo todo lo que pasó con la muerte de, del jugador Kobe Bryant, yo no puedo decir y ni puedo mentirle a las personas en decirle que yo era fanático de Kobe Bryant. Sí lo seguía y lo veía. Porque siempre, fui en, siempre he sido fanático, de, en ese momento era de San Antonio Spurs y hoy de LeBron James. Pero sí soy fanático del baloncesto. Y como soy fanático del baloncesto, me dolió lo de la mamba negra. A mí me dolió, yo en un momento dado tuve que llorar porque una persona tan grande como Kobe Bryant, como jugador, como padre, como, como una persona que, que hizo logros, y sumamente impresionantes. Su último partido es histórico. O sea, el último partido de ese tipo, eh, coger ese partido contra Toronto Raptors y meter más de 60 puntos, eso es increíble. Eso es como, ese fue el mejor sello de despedida que una persona atlética pudo darnos. Y sin duda, ese partido, ese partido que hizo Kobe Bryant como despedida, fue impresionante. Eh, eh, nos dio eh, eh, ese último juego contra Toronto Raptors. Todos lo disfrutamos, todos. Disfrutamos ese partido de Kobe Bryant Y todos los campeonatos de Kobe Bryant Todos los disfrutábamos, lo quillaban y no nos molestaban Este video que voy a presentar Kobe Bryant estuvo en un programa de Estados Unidos Y ustedes saben que Kobe no tuvo hijos, eh, no tuvo varones Entonces, eh, él decía, explicaba eh, Por eso él yo quiero que la gente vea qué tan cercano era Gigi de, de Kobe Bryant Porque Gigi era loca con el baloncesto igual que él y en este video, eh, Kobe Bryant explicaba que una persona en la calle le decía, mira Kobe, ¿cuándo vas a tener un varón para que lleve el legado tuyo? Y que la niña, Gigi, la que falleció, lo interrumpía y le decía, eh, tranquilo, que ese, ese legado lo llevo yo. Eh, ese legado me toca a mí. Es impresionante. Como la niña y Kobe tenían esa comunicación a través de este deporte tan impresionante que es el baloncesto, que a todos nos encanta, que a todos nos gusta, que muchas veces nos, nos, nos ha hecho tener miles de emociones. Por eso es que la muerte de Kobe Bryant nos duele tanto a, la, a las personas, porque eh, todos fuimos, todos hemos sido, somos fanáticos de este deporte y, y nos sentimos como si ellos fueran nuestros, como si estuvieran cerca de nosotros. Vamos a ver este video donde Kobe Bryant explica que, que su hija que le decía que él, ella iba a seguir el legado de Kobe Bryant. She does jugar en la fans y de mí Hey, you gotta have a boy. You and V gotta have a boy, man. You Somebody carry on the tradition, the legacy. She's like, oh, I. Bueno, es impresionante. Eh, Voy a verlo, me, me, me da, o sea, me choca. Voy a ver ese video, es impresionante. ¿no? O sea, es, es fuerte. Yo que tengo una niña, ¿sabe? ese amor que a veces uno, ustedes no se imaginan el amor que a veces uno no tiene a los hijos. Y cuando uno ve eso, o sea, es, es, fuerte. Nada, continuamos con el más del toque de mediodía.